Hola, muy buenas. Me llamo Francisco Sánchez de Caña. Soy alumno de, de Sus Murcia, cursando la FP de TESA. Vamos a realizar una serie de ejercicios que nos ayudarán a combatir el sedentarismo, el aburrimiento por el día de hoy al menos. Muchas gracias.